¿Cierto? Y eso realmente se ajusta a, a la realidad, ¿no? Bueno, eh, estamos de aniversario. Han sido ocho años desde que inició WIT. Como ustedes pueden ver, acá hay una línea de tiempo con hitos muy importantes para, para la comunidad. Y bueno, el 2012 es que un grupo de chicas las fundadoras eh, iniciales postularon a un grant de Anita Bior que está súper este relacionado con, con proyectos de tecnología. Eh, lo ganaron y es así como inició la aventura de WIT Perú. Eh, hicieron un reaching out eh, en Chota, en Cajamarca, porque el objetivo no era tanto Lima, porque en Lima ya sabemos que todo está centralizado, hay más oportunidades, pero ¿qué pasa con las zonas rurales? ¿Cómo aplicar de repente estas soluciones tecnológicas? Ok, no hay internet, no hay luz, no hay computadoras, básicamente no hay luz. Toda la programación implica que estés sentado en una computadora. Mucho tiene que ver al inicio la lógica. Entonces eh, yo he formado proyectos también, me siento familiar con ello, en donde con papelógrafos, prácticamente enseñabas a, a programar, y esa fue una experiencia increíble. Bueno, ahí se marcó un hito, mejor dicho, con, con WIT. Hace 2015 se fueron formando más ideas, eh, todavía no era, como les vuelvo a repetir, una idea de comunidad en sí, sino más bien era un grupo de chicas entusiastas que profesionales recién egresaban y querían formar sus propios proyectos con gente afín, bueno, eh, ya el 2015 es como que se llega a, eh, no formalizar todavía, pero ya había un grupo, eh, digamos, unido, que ya eh, estaban pensando en formar un equipo de mentoría eh, para proyectos sociales, básicamente. Y así es como se forma el concepto en sí de la comunidad, y el 2016 es que con este grupo de, de mentoras, iniciales, eh, crea la organización en sí, ¿no? El 2016 se hace un resize de mentalidad porque ya, lo, ya se comenzó a ver de manera más organizacional en sí. ¿sí? Nos comenzamos a dotar de recursos, eh, aprendizajes, qué es lo que necesitamos para ser más organizadas, para poder presentarnos a entidades para apoyo, las no, sino siempre con ayuda de, de alguna institución. Y el 2017 es que también eh, vimos necesario que las voluntarias es el motor, es nuestro recurso mm, más preciado, por llamarlo de alguna manera, de la comunidad, el voluntariado, ¿no? Un grupo de mujeres power. Eh, siempre digo que estoy feliz, satisfecha de, de estar en este gran equipo porque todas somos unidas, tenemos ese concepto de solidaridad, de empatía, ¿no? Eh, vimos necesario, eh, digamos, las fundadoras y por ahí el equipo en sí, de en hacer una retroalimentación entre todas, ¿no? Y crear grupos de aprendizaje, crear talleres. También hemos trabajado mucho tema de comunicación, que es lo básico en sí. Sin comunicación creo que no se avanza nada. ¿no? Tienes que tener la misma idea, de alguna manera, y bueno, un hito inesperado, pero que ya está, <ríe> el de este año. ¿no? En ese interín que vamos eh, fortaleciendo al equipo es que surge lo del COVID, ¿no? eh, surge este tema de transformación digital, y es en estos tiempos que estamos rediseñando nuevamente, Nuestros planes y volverlos a o convertirlos en estrategias online, ¿no? Más accesibles para todos. Otro valor diferenciador es el concepto de role model, ¿no? Modelos a seguir, ¿no? Chicas que puedan ser como estos cuatro puntos que se mencionan, ¿no? Autodidactas, lógicamente que inspiren, ¿no? Para poder motivar a más chicas. Es un término. Raro, pero yo creo que la idea es esta, ¿no? Una Geekstar apasionada. Si no entienden el concepto, es más que todo, es como tener el ownership, apropiarse de una herramienta. Si eres experta en Excel a un nivel avanzado y, y ya te automotivas, das charlas, formas tu grupo, haces tu, tus talleres o qué sé yo, estamos cumpliendo ese objetivo, ese punto del geek de estar apasionado, ¿no? que no necesitas que alguien más te motive, tu, tu iniciativa, tu gente, tus proyectos y, y todo lo demás. ¿no? Y todo esto se multiplica por cero si es que esta role model carece de valores. La importancia hoy en día, creo yo, de valores es, es vital también, ¿cierto? ¿Por qué ser voluntarias? No? La misión y visión. La misión es obviamente incrementar la participación femenina en este rubro de tecnología, empoderarlas, eh, que las chicas también tengan confianza personal, eso es básico en el mercado laboral y académico también, ¿no? Como visión, bueno, quisiéramos representar al país, ¿no? No solamente estar en el país, sino ya tener una mirada más eh, Latino, a, a nivel latinoamericano, quizás, ¿por qué no? Y algún día se logre esta equidad de género, ¿no? Eh, no es imposible, pero de hecho es un proceso que, que tomará tiempo. Bueno, nuestro networking, esto es lo más Importante también, ¿no? El tema de las redes sociales y nuestras alianzas. Eh, actualmente, nuestra fanpage en Facebook tenemos 9,181 seguidores. Vamos a mil de llegar a los 10.000. Y esto es un cimiento súper especial a todos los aliados que tenemos y que hemos tenido en todos estos ocho años. Sigue vigente y seguimos con más ideas para para poder hacer más sinergias.